Y a continuación damos inicio al primer panel del día, titulado Espectro para verticales y futuros esquemas de asignación. Para este panel nos acompañan Sebastián Cabello, quien será el moderador de esta sección. Sebastián es experto en políticas públicas digitales y consultor de distintas entidades del sector público y privado. Actualmente es CEO de SMC Plus Digital Public Affairs y asesor, entre otros, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Asociación Latinoamericana de Internet. Fue director general de la GSMA en, la, en América Latina, donde lideró la Agenda Regional Representando a la Industria Móvil. Y como panelistas nos acompañan. Josh Luxa, trabaja como ingeniero para la Agencia Federal de Redes en Alemania desde 2009. Se encarga de la gestión internacional de frecuencias. Trabajó como secretario técnico en la CEPT. Está además involucrado en el proceso nacional para la provisión de frecuencias 5G en Alemania. Agostinho Linares, gerente de Espectro, Órbita y Radiodifusión en Anatel. Agostinho es director de la Universidad de Brasilia con maestría en Ciencias de la Universidad de Campinas, ambas en Telecomunicaciones. Actualmente es gerente de Espectro, Órbita y Radiodifusión en la Agencia Reguladora de Telecomunicaciones de Brasil, ANATEL, y coordinador de la Comisión eh, Brasileña de Comunicaciones para el Sector de Radiocomunicaciones. Omneia Isa, directora de Acceso Dinámico de Espectro en NICIT Canadá, Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico. Es responsable de desarrollar políticas que apoyen la gestión automatizada del espectro y formas alternativas de asignación. Previamente, fue jefe de sección de estrategias comerciales para futuras capacidades de información en el Departamento de Defensa Nacional de Canadá. También fue gerente responsable de la planificación del espectro de seguridad pública en ICIP Canadá. Y la directora cuenta con un pregrado y maestría en Ingeniería de Sistemas y un PhD en Telecomunicaciones. Cristina Data, Directora de Política y Análisis del espectro, Spectrum Group en of Ofcom y también es Directora Ejecutiva de Energy System Carapult. Cristina lidera el trabajo en 5G y otras tecnologías de banda ancha inalámbrica en Ofcom. Antes de trabajar en 5G, Cristina lideró el desarrollo de un nuevo marco de intercambio de espectro y lanzó la política de datos abiertos de Ofcom. Antes de unirse a Ofcom, ocupó varios roles en marketing y estrategia con diferentes operadores. Cristina tiene una maestría en ingeniería de gestión de la Universidad Politécnico de Torino en Italia. Lucas Gallito, Director de Políticas Públicas para América Latina en GSMA. Está a cargo del desarrollo, la adaptación y la implementación de las actividades de advocacy de la GSMA en la región, con más de 15 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Previamente, Lucas ocupó diferentes posiciones en empresas como Ericsson, Nokia y en el sector satelital. Tiene una maestría en Administración de Negocios de la Universidad Torcuato di Itela, una especialización en Gestión de Telecomunicaciones del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y un título de Ingeniería en Telecomunicaciones. Francisco Soares, director senior de Asuntos Gubernamentales en Qualcomm, es licenciado en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Brasilia, es vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Qualcomm Servicios de Telecomunicaciones, donde se incorporó en 2007, es responsable de las actividades relacionadas con el gobierno en países de América Latina. Entre sus principales actividades se encuentran cuestiones de espectro, reglamentación y políticas, participación en la UIT y la CITEL e iniciativas de responsabilidad social como Wireless Reach. A continuación, los dejo con este interesante panel moderado por Sebastián Cabello. Sebastián, adelante. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas, un saludo para toda América Latina. Los saluda aquí Sebastián Cabello desde Buenos Aires. Quiero agradecerles muy especialmente a la Agencia Nacional de Espectro de Colombia, al MINTIC, por este onceavo Congreso Internacional de Espectro. Yo creo que he participado en uno de los primeros. Y es bueno, para mí es un gusto acompañarlos y también con este tema tan interesante que hoy también Miguel Felipe se refirió, ¿no? Estamos viviendo momentos en los cuales se está como descentralizando la visión de cómo se gestiona el espectro. Y porque están apareciendo un montón de tecnologías alternativas, modelos de gestión del espectro, alternativos, eh, y te incluso demandas que son particulares. Y una de ellas es la demanda que tienen eh, los verticales de industria o las redes privadas. Esto crea, bueno, un, sin duda, numerosos debates, y, no, y también es cómo... Eh, ver cómo se están siguiendo esta evolución y estos desarrollos en algunos de los países que son pioneros. Y tenemos la suerte de este, en este panel de tener cuatro reguladores eh, líderes a nivel mundial que van liderando y van pensando y estructurando y trabajando con tiempo eh, el desarrollo de cómo se tiene que gestionar el espectro. Eh, me da mucho gusto tener aquí al regulador este, alemán, que es muy difícil de pronunciar, el Bundesnet este a Ofcom del Reino Unido, a ICE de Canadá, a la Anatel de Brasil, eh, y también vamos a tener a una asociación de industria, a la GCMA, y a cual como un proveedor este, de tecnología, que es como eh, el, el padre de la tecnología móvil que han evolucionado desde el mundo CDMA, al mundo GCM y a toda esa familia de tecnologías, y están en todo, donde hay un chip, este, también está cual. Así que es para mí un honor este, ver esta, y participar también de esta discusión. Pero también para meternos en tema, y algunos de los ejes principales que tiene este debate, eh, bueno, ustedes saben que eh, eh, eh, con esto se están reviviendo algunas de las nuevas teorías de la gestión del espectro, lo que se le llama la teoría de los comunes, ¿no? Hay algunos que piensan que el espectro es mucho mejor gestionado si lo gestionan los propios usuarios. Sin embargo, eso sería bastante dificultoso y, y generaría varios problemas de interferencia, pero esos debates vuelven a aparecer, aquellos que se podríamos decir son más como libertarios en esa gestión. Pero lo que tenemos hoy, eh, entonces, es que eh, las redes privadas empiezan a ser un tema cada vez más caliente, si ustedes se ponen a ver los debates y los trainings y los entrenamientos, los talleres que hay hoy virtuales o presenciales, este, incluso de muchos proveedores que son este, quienes trata, atienden el mercado central de, este, de 5G o de nuevas de las tecnologías móviles, eh, hoy están también pensando en cómo abastecer algunas de las demandas de las redes privadas, que este, ya sea en puertos, en parques industriales, en minería, o en aeropuertos, están pensando en implementar tecnologías 4.0 y desarrollar sus propias soluciones. Y aquí surgen algunos de los temas de debate que espero que este, también Lucas, desde la visión de la Asociación de los Operadores Móviles, pueda darnos este, cómo están viendo esos, los operadores esa visión. Es que, bueno, algunos piensan que eh, va a evolucionar mucho el, el, el negocio B2B y que quizás este, los mejores desarrollos van a ser provistos por las mismas empresas este, que... Eh, que diseñen sus propias redes y que se integren al mundo de las redes públicas, que podemos decir a las redes que donde hay este, en las empresas tradicionales, los communication service providers, los proveedores de comunicaciones eh, y que les ofrecen de manera mayorista a esos verticales. Hay otros verticales, hay otras industrias que van a preferir desarrollar sus propias redes y se van a integrar. Entonces tenemos aquí un universo desde las redes públicas hasta las redes privadas, con variantes en el medio. Donde, eh, eh, bueno, podemos tener redes privadas con gestión de, eh, con acuerdos particulares de servicio, con niveles distintos de calidad de servicio, con distintos niveles de, eh, digamos, división en capas, de network slicing, o con distintos niveles de gestión de infraestructura, hasta aquella en la cual esa industria gestiona y es dueña de su propio espectro, y se integra o no a, unas re a las redes públicas que se ofrecen. Bueno, tenemos un montón de cosas interesantes y por eso bueno le quiero dar la bienvenida. Y me parece interesante eh, empezar con este, Josh, de, este, el regulador alemán, que es quizás uno de los que más se ha estado implementando o ha hecho los desarrollos más tempranos en implementaciones de este, redes privadas, especialmente en la banda de 3.7, 3.8 y en algunas milimétricas. Así que Josh... Eh, me gustaría que en algunos breves comentarios, este, en algunas breves diapositivas, nos puedas contar un poco cuál es la visión de ustedes que tienen en Alemania a este respecto. ¿Voy a compartir mis láminas, por favor? Quiero que se las envíe a ustedes. Voy a... Eh, hablar de las bandas de 3.4 a 3.7 eh, con licencias nacionales. También hay licencias individuales y también es posible para verticales encontrar soluciones con las EMOS para compartir frecuencias. Luego tenemos esta... Eh, Banda o red, digamos que es muy especial, eh, donde tenemos eh, un proceso de licencias individuales, eh, con eh, redes privadas eh, muy localizadas, de, de industria, y... También la posibilidad de de, de, de 26 GHz para que todos puedan aplicar ya licencias, digamos, muy individuales. Voy a dar detalles de esta, de las 3.7 a 3.8, incluso de las 26 GHz. De la 3.7 a 3.8, como anteriormente, tenemos licencias individuales, son esquemas o para, esquemas para eh, instalaciones privadas. Por ejemplo, una fábrica puede solicitar una, para sus instalaciones, digamos, para tener su propia red allí, una de estas licencias. Es, eh, eh, las instalaciones tienen que pertenecer a usted o o tener un contrato eh, actuando en representación del dueño, si usted no es el dueño, para instalar eh, la red. Esta red es, eh, tiene que respetar, digamos, los siguientes puntos. No existen servicios de telecomunicaciones para el público, no se permite telecomunicaciones para el público. Eh, estas eh, frecuencias se eh, eh, dan a los M.O.s y... El uso eh, involucra una planeación eh, que es eh, especializada. Los operadores realmente que están geográficamente adjuntos a las redes de radio están obligados a negociar unos acuerdos de, de operador. Y esto a veces son tan... Pequeños que la administración es difícil para hacer unos buenos cálculos de evitar estas interferencias. Creo que sería a veces más restrictivo que lo estrictamente necesario, da las dificultades. Hemos concluido que es mejor dejar esa libertad, más bien a los operadores y en contra, que encuentre ellos mismos su solución. En la medida que no exista una interferencia, pues no hay necesidad de que la administración intervenga. Lo mismo para la banda 26 GHz, ligeramente diferente a lo anterior, porque es, un, es una banda compartida. Aquí Queremos tener servicios fijos, terrestres y satelitales y más espectro. No está restringido no solamente a las instalaciones personales, llamémoslo así, sino cualquiera puede aplicar por este espectro y las verticales pueden suministrar a lo largo o ancho de una ciudad. No pertenece a usted y puede tener, por tanto, redes privadas o públicas. Eh, eh, eh, para la de 26 gigahertz. Los elementos claves aquí es el acuerdo de operadores, no para eh, su eh, alcance geográfico de, de la red. Los operadores están libres de encontrar las mejores soluciones y desde el punto de vista de la administración es mejor dejar... Um, esta, sí, libertad a los operadores para que ellos mismos se encuentren es la mejor solución y lleguen a un acuerdo solamente interactuamos o intervenimos cuando existan problemas y no pueden llegar a un acuerdo entonces básicamente eso es de mi lado para comenzar y pues estoy abierto a comentarios y preguntas, lamento al comienzo los problemas técnicos pero creo que todo está funcionando bien Vamos a hacer ahora un poquito de eh, todos, dar eh, al menos cuatro diapositivas o cinco de la visión que tienen y luego vamos a debatir todos juntos, así que les agradezco mucho. Quisiéramos ahora pegar un salto para las Américas okay. y vamos a ir entonces para Canadá, este, para Omey Isa que es este PhD y Director of Dynamic spectrum Access de, este, del brazo de licenciamiento y de políticas de ISED que es la Innovation Science and Economic Development del gobierno de Canadá. Omeya, el, el piso es tuyo para contarnos cuáles son los distintos enfoques que están teniendo ustedes sobre redes privadas. Sure. Um, Seguro. Good um, bueno, y buenos días a todos. Directora el acceso, espectro y ciencia, innovación, Canadá. Voy a mostrarles hoy como una visión general de los principales motivadores, llamémoslo así, y los desafíos, enfoques que pues confrontamos. Están viendo mi pantalla. Uh, I'm not sure of, uh, yeah, uh, tengo muy, muy pocas láminas para right. compartir con ustedes. Sí, ok, perfecto. Entonces, primero que todo lo que llamamos los motivadores para los verticales. Bueno, tenemos... Uh, objetivos que apoyar para la industria de telecomunicaciones en general pues calidad es uno de ellos o sea mejorar la calidad, introducir nuevas tecnologías, el cubrimiento es que es un aspecto muy clave con que Canadá tiene áreas rurales inmensas y la idea es tener pues unas telecomunicaciones muy confiables innovación por supuesto que sigue siendo clave porque mejora digamos, eh, la productividad de la economía canadiense, por supuesto, es de la mayor importancia. Y tenemos un número creciente de solicitudes de espectro para las redes privadas, eh, sobre todo lo que se llama la eh, industria 4.0. Más consumidores canadienses y negocios canadienses están involucrándose. Y no queremos que no queremos ser, eh, queremos ser habilitadores más que impedir esto. Eh, la industria pues tiene que estar alineada para que todo sea más eficiente, más rápido, más sencillo. También tenemos mucho espectro no utilizado en áreas eh, remotas y rurales y proveedores que quieren tener acceso a esto para poder servir a los canales. Estos son, digamos, nuestros principales motivadores. ¿Y por qué? Y tenemos casos de usos para mostrar esto. Estamos buscando, eh, digamos, eh, casos eh, como automatización de eh, servicios públicos en el sector agrícola, ¿no? hospital, militar, etcétera, para utilizar las tecnologías que tenemos. Por supuesto, todo esto... Eh, eh, para todo esto necesitamos tener un mejor control sobre las redes existentes, eh, que un buen inventario de las facilidades o instalaciones donde están utilizando. Mm, también eh, en materia de cubrimiento, esto es muy desafiante dada la extensión de Canadá eh, para todas las partes involucradas. Y cómo eh, eh, eh, evolucionamos en esto. Lo que llamamos el DSA, que es el acceso dinámico al espectro. Es un sistema basado en máquina que apoya el intensivo del espectro encontrando frecuencias asignadas y basadas en la disponibilidad y el acceso que se solicita. Es realmente una base de datos de terceros y lo que llamamos también el los eh, licenciamiento local eh, pa, y gestión de espento automatizado uh, para suministrar acceso a todos los que están en, digamos en esa base de datos eh, eso incluye pues comunicaciones inalámbricas satélites y uh, wifi eh, las la otra que es el eh, para el licenciamiento local no competitivo y el proceso la automatización de licencias realmente está ahí para apoyar un gran número de licencias que se conceden sobre áreas muy pequeñas y por periodos de tiempo muy cortos. El otro enfoque que tenemos es lo que llamamos el licenciamiento de acceso, que es un proceso suplementario de licenciamiento para el espectro no utilizado en áreas y remotas y rurales, disponible para una selección de bandas, eh, pues también, por supuesto, para redes privadas, banda ancha y mm, crear incentivos adicionales para el licenciamiento. Es la forma en que los demás pueden acceder y está disponible en... Eh, para eh, servicios de comunicaciones y el, fue lanzado en agosto la consulta pública en agosto del 2021. Pues con todo esto pues por supuesto esperamos eh, desafíos y barreras una de las principales digamos es la información sobre el uso del espectro eh, que hablé está disponible y que se, se, para esto se requiere estudios de factibilidad para saber qué está sucediendo realmente en el campo. Preocupaciones acerca de la confidencialidad es algo importante y que nos preocupa. También hay preocupaciones acerca del valor del espectro, eh, consideraciones de inversión, por ejemplo, sobre todo el entorno sobre inversión cuando se está compartiendo, ¿no? la exclusividad tiende a ser digamos algo importante cuando se trata de tener una buena eh, seguridad y cuando se trata de compartir pues esto está un poco comprometido eh, Definitivamente, eh, lo que es coexistir y compartir puede añadir cierta complejidad y costo. Y por el lado del regulador, pues tenemos una carga, digamos, sobre las operaciones del espectro en cuanto a monitoreo, eh, chequear cumplimiento y, eh, digamos, eh, hacer que ese cumplimiento realmente sea una realidad. Bueno, eso por ahora mi presentación. Y regreso con ustedes si tienen preguntas. Buena, entonces, la visión de Canadá más completa, incluso de cómo utilizar eh, el uso dinámico del espectro desde TV White Spaces, también con satélite, y no solo también para este, esta demanda de redes privadas. Vamos a saltar ahora entonces a Brasil y seguimos entonces metiéndonos en nuestra región. Y quería darle la bienvenida al amigo Agustinho Linares este Brasil hizo una consulta pública en abril del 2020. Este, para el uso y que consideran de 100 MHz, de 3.7 a 3.8, este, una banda que es de guarda entre el móvil y satélite, también pensando para soluciones de industria 4.0. Agostinho, bienvenido, y el, el piso es tuyo para darnos un poco la visión de Brasil. Um, if, bien, entonces, si ya aparece aquí. It's on yeah. now, Agustinio. Ok, so, entonces aquí voy a tratar de no incluir eh, modos de presentación porque siempre cierto aparece algún eh, modo de presentación. Discúlpeme por eso, pero podemos utilizar redes privadas en todas partes y en toda área económica y así que aquí en Brasil nosotros estamos haciendo disponibles distintas prácticas en, en distintos medios para cada sitio, porque en cada sitio realmente nosotros estamos hablando de manufactura, es, uno puede utilizar una onda milimétrica o una, de bajo, una banda de bajos gigahertz. Y entonces así hacemos dis, disponibles distintas bandas dentro del espectro. Así que de esta manera el usuario puede seleccionar cuál es más adecuada para ellos. Y entonces, por ejemplo, estamos trabajando para hacer disponible la banda de 400, 415, 420, 425 MHz para redes privadas. Que para el próximo el semestre del próximo año, nosotros vamos a tener toda la regulación concluida en este sitio y así podemos tener microcélulas para poder tener estos metros de cobertura y utilizando la banda de 5 MHz con 5 MHz y también hacemos disponible 30 MHz en, en la banda de 5 MHz y ahí por ejemplo en esta banda de una de 5 puede estar cubierta en una bandas de capacidad. Aquí tenemos aquí unos 100 MHz disponibles de redes de 8 gigahertz, pero básicamente esto es un uso de baja potencia, principalmente para, digamos, lugares cubiertos. Aquí tenemos 15 MHz, es de dos bloques de 5 MHz más 5 MHz, pero esto no es aquí. Aquí en Brasil es desarrollo de unos sistemas que utiliza estas bandas entonces aquí principalmente en unas áreas agrícolas que ya se están utilizando para este tipo de equipamientos en sus eh, fincas en 2 y 3 gigahertz tenemos un bloque de 10 gigahertz que se puede utilizar para redes privadas y ahí también tenemos 25, 27 y de 95 megahertz para redes privadas y también son de baja potencia y ahora tenemos en las ondas milimétricas, tenemos 400 MHz disponibles de 27.5 a 27.5 al máximo de extensión. Y así nosotros evitamos tener ahí fijo el espectro de 5G usualmente en este, digamos banda muy interesante como 3.7 y 2.3 gigahertz cuando nosotros incluimos estas bandas específicas para redes privadas tenemos algún tipo de limitante o por ejemplo si tenemos en 25 2.7 es compartir estas bandas de espectro y las redes privadas nosotros trabajamos en una contenidos secundarios donde tenemos baja potencia, así que tratamos de no utilizar esas bandas fijadas de, cuando hablamos de las bandas IMC y también nosotros nos desarrollamos en, con herramientas asistidas por computador para poder proteger los servicios que ya son, están existentes y entonces aquí nosotros vamos a tener eso terminado para el final de este año y aquí básicamente nuestra Protección realmente es la, la insistencia, así que nosotros podemos presentar o proteger cualquier imagen geométrica. Puede ser una esférica, puede ser un punto, puede ser cualquier tipo de polígono. Por lo tanto, para poner un comentario final, la autorización va a ser muy simplificada para las redes privadas y algunas bandas ya están disponibles y otras bandas van a estar disponibles al principio del próximo año. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Agostinho. Y muy bueno a ver todo lo que los temas en los cuales estás trabajando. Imagino que sos eh, hoy en estos días una de las personas más requeridas en Brasil, ¿no? siendo uno de los países más grandes de la región. Estás hablando de 5G, estás hablando de redes privadas, esto de espectro dinámico, bueno, lo mismo que Miguel Felipe, Alejandro Navarrete, la verdad que están viviendo momentos muy excitantes y muy innovadores a la hora de definir la gestión del espectro, bueno, por lo menos en la región, ustedes son los referentes, así que un gusto. Eh, y vamos entonces, a la, ya que estamos hablando de innovación, y uno de los también de los eh, reguladores más innovadores es Ofcom. Así que quiero darle la bienvenida a Cristina, digamos OSCON tiene una visión incluso mucho más abierta y descentralizada en lo que es el acceso compartido del espectro así que Cristina te cedo la palabra y espero que pueda salir bien la proyección Muchas gracias Sebastián y muchas gracias a Alane por la invitación y ahora voy a hablar en inglés Good morning, everyone. Buenos días a todos realmente voy a tratar de compartir mi pantalla ahora eh, vamos a ver, esperemos que... Yo tengo mi cámara y mi micrófono prendido, así que... ¿sí? ¿Te ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, sí podemos ver tu, tu, tu, tu pantalla, excelente. Excelente. Sí, excelente. Sí, muy buenísimo. Ahí se van las diapositivas de títulos sí. y permitir la innovación inalámbrica y el crecimiento del mundo 5G. Muchísimas gracias realmente por la invitación. Hemos desarrollado nuestra estrategia para las redes privadas al final del 2019 y con una idea para nosotros, que era hacerse, Oralzo, con la, el objetivo de que la gente y los negocios en conectividad están ahí. Así que estábamos discutiendo aquí anteriormente, así el cubrimiento, el cubrimiento para la máquina, cuando uno hacía esto. Y entonces yo creo que lo que uno tenía que sopesar era el hecho que uno mencionaba a ustedes mismos, que había distintos tipos de soluciones tecnológicas, pero también de modelos de redes públicas y directos por operadores móviles a unas redes muy privadas para aquellas que tienen que ser entregadas por un operador móvil, pero también un integrador de sistema que puede dar algún otro tipo de solución. Así que lo que queríamos hacer era no ser una barrera para ninguna de estas modelos y tecnologías potenciales que podrían dar solución, sino básicamente dejar disponibles distintas bandas de espectro para cada uno de ellas y autorizadas de una manera distinta. Y lo que voy a hacer realmente todo esto es concentrarme en particular en las diapositivas y que es eso que realmente es lo más interesante nosotros habíamos el acceso a mucha parte del espectro eh, de, de, de 1800 3.2 hasta 3.2 para una red específica para desplegarlas y aquí de, de estas bandas de, de, de 1800 esto de todas las bandas que ustedes ven a mí en mi diapositiva ahí donde oh bien sea de baja potencia o de potencia media y si es de potencia media entonces van a pagar por esta estación que tiene pero si es de baja potencia va a tener un radio de de 50 metros para desplegar cuántas estaciones de eso. sí creemos que esas áreas de baja potencia para digamos ese tipo de soluciones más digamos bajo techo y entonces ahí para esas de baja está disponible y para potencia media está disponible más que aquí, en las áreas suburbanas y rurales. Y el motivo es que no queríamos en, en lo más posible es mantener la capacidad de muchos actores para entregar sus distintas soluciones en su ambiente. De lo contrario, va a ser muy difícil en las distintas oportunidades si tuviéramos en una potencia media en el área. Y entonces ahí hacemos eso con otros usuarios porque esto es una particularmente buena creado no es una banda donde tenemos eh, un enlace fijo y en las estaciones y ahí tenemos una uno de el que primero llega el primero se arrodilla primero que se confiesa y entonces ahí tenemos nosotros el usuario por canal por usuarios y tenemos 80 libras por 30 megahertz, así que es una tarifa muy bajita, cuando digo libras me refiero a libras externas y ahora tenemos eso, tenemos que tener unas ciertas condiciones para eso que dentro de los seis meses de tener la licencia tiene que haber algún tipo de despliegue o si no la licencia se pierde y otro licenciatario que quiere tener acceso a ese espectro podría eh, utilizarlo, ahorrar en paralelo a todo eso, lo que yo quería traer a su atención era el hecho de que el acceso autorizado a una banda móvil no, no se espera en ningún espectro, es exclusivo, inclusive a pesar de que la gente le gustaría, a los licenciatarios le gustaría que fueran exclusivos, así que lo que estamos introduciendo es una abordaje que estaba bastante disponible antes y un operador más pequeño podría venir aquí y, y, y utilizar el espectro en áreas donde el espectro no se utilizaba, pero era, era una, una discusión sumamente difícil que teníamos los hubo un cada uno. Es lo que hemos hecho es puesto un poquitico de carga sobre nosotros mismos. Así que el usuario nos pregunta a nosotros, dice, yo quiero un poquitico de espectro en una ubicación, esto, pero está, está en una manos del 1 no lo utiliza. Yo puedo utilizarlo para entregar otras cosas. Y nosotros estábamos dispuestos a, a liberar algunas de estas licencias y en particular para unas soluciones de unos proveedores. Que tienen una solución de bajo a otro, o no solamente conectivos. Así que para estas licencias locales nosotros sí fuimos capaces de hacer esto. Y como dije, aquí están las cifras, lo pueden ver en la pantalla. Y tenemos más de 300 licencias así que ayuda a más de 50 compañías así que sí hay demanda para ese tipo de autorizaciones y sí hay demanda para esas redes privadas hay demanda para respaldar toda la transformación digital a lo largo de todos los sectores de industria que nosotros esperamos que realmente valgan esas soluciones y aquí donde podemos ver realmente las, las agencias locales en el espectro MNL. y yo quiero cerrar realmente Mirando esto desde todo el contexto de nuestra estrategia de espectro que acabamos de publicar en julio de este año, que está por encima de dar apoyo de toda esta innovación y de promover el compartir el espectro, también se concentra mucho en licencias locales y nacionales y porque realmente nosotros reconocemos las diferencias de tipos de usuarios que hay que quizá puedan utilizar algún tipo de espectro por todo el territorio nacional, pero también hay mucho interés por un espectro localizado, bajo techo o de transmisión solamente aquí en el barrio. Entonces, con esto yo culmino todas mis diapositivas. Muchísimas gracias por la invitación y estoy ansioso de empezar la discusión de todo. ¿Cómo, cómo les está yendo también con esta, esta modalidad que iniciaron en 2019? Y, y, y bueno, eso lo vamos a dejar un poco para el debate después. Quería saltar ahora para que tengamos una visión de industria, ¿no? y de aquellos que proveen el negocio tradicional y que están evolucionando, y ahora están, estamos a pleno de, este, en despliegue de redes de 5G en América Latina, y que también van a proveer servicios este, B2B o servicios mayoristas, ¿qué visión tienen entonces desde la GCMA este, sobre eh, el uso para redes privadas? ¿Lucas? Hola, Sebas. Bueno, ¿cómo estás? Eh, ¿Ves en ¿ves pantalla? Sí, señor. Ah, increíble. Funcionó, el sistema funcionó. Así que, bueno, no, gracias, gracias Eva, y gracias a la, gracias a la ANE por la, por la invitación. Siempre es un placer estar con, con, con los amigos de la Agencia Nacional del Espectro y los amigos de, de, la, de la industria. Voy a comentar un poquito cuál es la visión de la, de la industria móvil sobre, sobre espectro para verticales. Un poquito de, de recap. ¿no? Eh, el tema de redes eh, privadas no es un tema nuevo, es un tema de ahora. Existe, existieron en el pasado, existen en el, en el presente. Eh, por ejemplo, en el pasado, redes para transporte, para seguridad, incluso para comunicaciones de, de una vía, de dos vías, como walkie talkies. O sea, en general, el espectro para verticales ya no, no es algo nuevo utilizaban su propio espectro fuera de las bandas móviles eh, clave. Y esto, vemos que obviamente las necesidades van, van evolucionando, hay nuevos casos que, que aparecen, eh, muchas, de esas, muchas de esas verticales migran o empiezan a tener necesidades de, de banda ancha, eh, aparecen redes locales o privadas de cuarta generación o quinta generación, probablemente chico, después habría algo al respecto, ¿no? Para manufacturas, aeropuertos, hospitales y, y demás. Entonces, es un poquito un, rac, un raconto de, de dónde venimos y un poco hacia dónde está evolucionando. Y algunos aprobos regulatorios que pueden impactar ¿no? la habilidad de los, los operadores, ¿no? sobre todo algunas medidas eh, o algunos, algunos aspectos diferentes que, se, que vemos que están adoptando en el, en el mundo, por ejemplo, a unos Z-sites para licencias locales en, en bandas 5G claves o como lo llamamos nosotros core, como por ejemplo puede ser la banda 3.5, banda 26 gigahertz. Entonces eso implica, tiene un impacto para en la industria donde los operadores eh, eventualmente eh, pueden terminar pagando más por, por menos espectro. ¿no? Es un, como en todo, como buen economista sabe, ¿no? cuando hay... Menos oferta, entonces el precio tiende a, tiende a subir. Z-Size, por ejemplo, fuera de las bandas Core 5G. Esta es una, incluso una, una opción mejor, pero limita en el futuro, por ejemplo, lo que es eh, el espectro que se puede utilizar para redes 5G comerciales. Hoy, por ejemplo, lo estamos viendo cuando vemos los puntos de agenda de la conferencia mundial. Vemos que vuelve a aparecer un punto de agenda sobre lo que es la banda 3.5, agregando... Eh, espectro hacia abajo, hacia arriba, de lo que fue el rango tradicional, por lo menos para la región 2, 3, 4, 3, 6, que en algún momento eran no, bandas no core, pero finalmente después con la evolución se convierten en bandas, en bandas core. Otro, otro, otro, a, otra lista que es la compartición de espectro en bandas core 5G. Este es, es menos o no aplica tan general, especialmente para América Latina, esto lo vemos mucho, por ejemplo, en lo que es Estados Unidos, debido a la, a la, al scarcity que hay de espectro en, en bandas medias, Así que no voy a meterme mucho en este, en este punto, no aplica tanto a América Latina. Y después, algunos otros, algunos, algún otro approach, como es el sublease que sí nos parece un modelo interesante, como el caso de Finlandia, eh, donde el espectro permite comercializarse eh, con algún otro, desde los operadores a alguna otra industria que eventualmente lo esté requiriendo. Entonces es importante eh, quitar barreras que eventualmente puedan estar eh, impidiendo este tipo de, de movimientos. Entonces... También la visión que tenemos como industria es que los approaches actuales entendemos que soportan bien las necesidades de los verticales, no vemos una evidencia, una falla de mercado con los, con los approaches de eh, asignación de espectro actuales que ya están probados. Entendemos que los operadores comerciales están bien preparados para soportar todas las necesidades de los verticales, hablar al principio de network slicing, de cómo quinta generación y network slicing van de la mano, van a permitir eh, darle características especiales a la conectividad de acuerdo a las distintas necesidades, de menor latencia o de mayor velocidad. Claramente los operadores tienen la experiencia de construir redes, economías de escala... Eh, y obviamente pueden ser eh, partners de confianza para poder construir esas redes, darle la resiliencia y poder eh, de alguna forma hacer frente a las demandas eh, necesarias. También el, el uso de bandas no licenciadas u otro tipo, otro, otro, otras bandas de espectro pueden ser buenos casos para verticales. Eh, el espectro no licenciado ya se usa en, muchas, en muchos casos para, para redes privadas. Eh, creo que se mencionó también ¿no? que los, los, eh, los espacios donde se utilizan estos, este tipo de espectro pueden ser más fácilmente controlables, entonces, la calidad de servicio es, es aún mejor porque están sujetos a menos tipo de interferencias. Y, y como mencionaba, también el beneficio del tiempo, los acuerdos de leasing también agregan eh, opciones a la, a la oferta. De hecho, ya hay una tradición eh, donde los operadores, recién Cristina, Cristina mostraba algunos en el Reino Unido, donde se hacen de espectro donde, donde está permitido. Entonces, los operadores pueden entrar eventualmente en un proceso de sublist para permitir a los verticales, acceder a espectro particular y construir sus propias redes. Entendemos que esto reduce el impacto, preserva los beneficios de quien le da mayor valor a, a, al espectro y eh, pone incluso menos, en menor riesgo las, el despliegue de, de las redes de, de quinta generación. Finalmente, eh, finalmente, lo que decía, eh, muchas veces los desaciertos, si se quiere, en, en políticas públicas, toman muchas, muchos años y son muy costosos de, de deshacer. Por eso es importante que las decisiones regulatorias se tomen con evidencia y no simplemente para subirse una ola de lo que está sucediendo en la región o en nuestras partes del mundo. El mundo es un lugar heterogéneo, América Latina no es Europa, no es eh, Asia, no es Norteamérica, dentro de América Latina, no es lo mismo eh, un país A para no abrir sus actividades que un país B que un país C, con lo cual es importante tomar decisiones regulatorias que estén basadas en evidencia y no en, en una ola que todos quieren subirse para, uh, para de alguna forma, parecer eh, que están conectados a la, a la ola global. Así que bueno, Seba, lo quiero dejar ahí también por el beneficio del, del tiempo y, y a disposición. Muchas gracias, Lucas. Sí, muy bueno, muy claro. Eh, es evidente que, obviamente, la industria móvil tiene ya un negocio montado en esto y, obviamente, tiene mucha experiencia también en lo que es la provisión de negocios mayoristas. Por otro lado, tenemos la innovación, bueno, un lindo tema de debate. Veremos, entonces, qué piensa eh, algunas de, los, de, las empresas, de las empresas que hoy es, son los cerebros del mundo móvil, no Qualcomm. Así que quería darle la bienvenida a Francisco Suárez, a quien muchos de nosotros conocemos eh, por trotar, alrededor de la región. Este Francisco, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Muy bien. Eh, gracias, gracias. Buenos buenos días, buenas tardes. No sé muy bien dónde están, depende. Eh, entonces, eh, quisiera apenas eh, empezar aquí y pasar algunos mensajes de de Qualcomm eh, sobre el tema de redes privadas, que para nosotros es un tema muy muy importante. Entonces, como desarrolladores de tecnología creemos que eh, con 5G las redes privadas van a tener un despliegue muy importante. No sé si puede ver mi presentación, mis slides, ¿está bien? Ok, sí, gracias. Portada, muy bien. Ok, Entonces, eh, bueno, este es un rompecabezas, eh, quisiera enfocar, ya fue hablado mucho sobre espectro, los espectros más importantes para, para, para redes privadas, pero quisiera pasar una mensaje muy enfocada en las ondas milimétricas, eh, el 5G, eh, y creemos que nuestro, de nuestro punto de vista para que tener un 5G pleno eh, tenemos que utilizar las, las, las ondas milimétricas y es como una manera de se, eh, poner todas las capacidades, las, las la capacidades capacidad de incorrer juntas, tenemos que tener las ondas milimétricas. Entonces, las ondas milimétricas con, con sub-6, con las bandas barras, si tenemos una capacidad más grande, las ondas milimétricas también con las fixas wireless access también se puede tener. La, el despliegue el replace por ejemplo de las conectividades por fibras eh, las ondas milimétricas con OpenRUN también tienen una flexibilidad más grande, una performance más grande de 5G y también con, juntando más las características de un sistema stand -alone. entonces ahí sí tenemos una, un, un, un, un, un uso mucho más eficiente Em eh, relación a infraestructuras críticas e la industria 4.0 con muy baja latencia y, y ahí un, un desarrollo mucho más eh, eficiente. Entonces, lo veremos hoy: el sistema de, de ecosistema, hoy de las conectividades, son muchas cosas que estamos, estamos hablando. Estamos hablando de redes públicas, estamos hablando de redes fijas, eh, con sistemas. É, fixed Wires Access, com uh, desenvolvimento disso, com uh, transporte inteligente, cidades inteligentes e un tema muy importante en este ecosistema son exactamente las redes privadas. Entonces, con 5G también a ha haber un, un desarrollo mucho más fuerte eh, de las redes privadas, como suportadas por una conectividad 5G. Eh, aquí está un, esta, este slide, aquí podemos, eh, podemos ver la, lo que se espera eh, con los 13 Ponto, punto, 1 trilhões de dólares hasta 2035, es el impacto en la economía eh, del 5G que vamos a tener, y podemos ver aquí, más o menos, em diferentes verticales, eh, como, cada, como, como cada una de las verticales son ah, impactadas por en la, en la economía, y si vemos aquí la, la parte de, de manufactura la industria 4.0, casi metades de este valor se espera estar concentrado en la parte de la industria 4.0, en la manufactura y creemos que eh, eh, el 5G eh, va a ser un importante eh, despliegue un importante elemento de, esta, de, esta, de este desarrollo. Si aquí que eh, também este, este slide é para específico mirando el punto de vista de las redes 5G, de, priv de redes privadas de 5G, dónde va a tener más importancia. Entonces, no, no en diferentes verticales también, pero en qué parte de estas verticales, para qué aplicaciones, por ejemplo, eh, en, en la oil en la, en, la, en, la, en la hospitalidad, en las, en las minas, en los aeropuertos, en los hospitales, todo eso, las redes privadas van a eh, ser muy importantes para, para eh, conectividad en estas áreas traer conectividad traer barra latencia traer eh, eh, una, una, una seguridad de las comunicaciones más grande eh, un, un, un, un mucho más, con mucho más barra latencia mucho más eficiencia la robótica eh, eh, también será muy importante eh, eh, en 5G y, y principalmente cuando hablamos de, de redes privadas. Eh, una, una, una idea que, que tenemos para, para la industria, ¿no? entonces como, eh, vamos tener, podemos tener las redes privadas de dos, dos maneras, una, una red privada eh, simplemente con desarrollo y despliegue por, por iniciativa de las, de las eh, de una entidad privada, o también utilizando uh, las redes públicas. Eh, entonces, las dos maneras se pueden se puede, se desplegar las redes las redes privadas y entendemos que las redes privadas también es, importante, es muy importante para las operadoras. Es, no hay, no hay, hay algunas, algunas dudas, algunas discusiones alrededor del mundo de que es, eh, las redes privadas pueden ser una amenaza para las operadoras. Nosotros entendemos que no. Se puede eh, tener redes privadas, eh, incluso en espectros eh, separados, que pueden ser utilizados por las operadoras, e também se desenvolver as redes, redes privadas como uma oportunidade de negócios também para as operadoras. Nós não, não compartilhamos a ideia de que isso pode ser uma... uma de alguna manera, por ser una red privada, ser una amenaza para los operadoras No, nosotros entendemos que es una oportunidad de negocios, de nuevos negocios, tanto utilizando las bandas licenciadas como no licenciadas también, eh, principalmente eh, eh, con el concepto de, de, de, de, de tener el espectro separado para estas actividades, que los operadores también pueden utilizar este espectro para proveer eh, sus, eh, sus modelos de negocios, tanto con las redes públicas y también con las redes privadas. Bueno, aquí está una, esta, en la pantalla aquí un ejemplo de las de, de diferentes eh, maneras de se proveer con una red privada eh, pura o simplemente con un espectro privado, utilizando una iniciativa, la, la propia empresa privada eh, y también una otra iniciativa, una otra manera de hacerlo, que es con una operadora promoviendo eh, la conectividad con su propia red, pero con objetivo de de desarrollar una una red múltiple privada entonces una arquitectura flexible de, de, de desarrollo es una y solamente las operadoras tienen esta posibilidad de hacer las dos cosas de la manera, la manera como quiera como quiera el cliente de esas operadoras entonces no vemos así eh, vemos como una una importante estrategia eh, de las operadoras también enfocar en las redes privadas y, y poder dar este tipo de conectividad más interesante desde el punto de vista de la industria, eh, eh, pero utilizando este espectro separado que fue muy, muy hablado por acá. Bueno, esto, esta fue la, la importante mensaje que yo tenía y me quedo uh, para, para las preguntas. Muchas gracias, Francisco, y me gusta el enfoque de Qualcomm. Estamos viendo tu escritorio y lo vemos que lo tenés muy ordenado, los dos teléfonos también, este, así que este, te felicito por eso, estás muy elegante también. Eh, lo que quería decir es que me gusta el enfoque de Qualcomm porque tiene soluciones para todo. Este, espectro licenciado, no licenciado, redes privadas independientes, redes privadas de los operadores, eh, eso es lo que se llama, entonces, un proveedor flexible. Eh, y felicitaciones por eso. Entonces eh, quería hacer unas preguntas muy breves, no tenemos tiempo, y, y me han dicho que este, privilegie aquí a los invitados, este, a, a los reguladores, ¿no? que son este, colegas de la ANE. Quisiera empezar por Josh. Josh, ¿estás ahí? Um, bueno, nos contó algo también muy interesante, Josh, este, cómo están tratando de eh, administrar el espectro. En tanto no haya interferencias, la gestión del espectro específico en zonas muy particulares va a ser por los mismos dueños del espectro. Y queríamos, quería ver si podías contarme, eh, o contarnos aquí a toda la audiencia, eh, bueno, ¿cómo están haciendo algunas de esas implementaciones tempranas, algunas de esas empresas? Eh, he leído sobre el caso de Siemens, de Bosch, de BMW. No sé si puedes contarnos cómo está funcionando un poco esto en la práctica. Yes, uh, thank you very much for bueno, the muchas gracias. ¿Me pueden escuchar sí, bien? Sí, sí. señor. Super. Bueno, yo creo que eh, tenemos todas estas eh, aplicaciones de 5G y bandas dentro del espectro que en cierta medida está en etapa experimental. Nosotros eh, eh, hemos contactado a los solicitantes eh, y... También están eh, ensayando por su cuenta muchas cosas. Tenemos un par de licencias en este momento para la industria, como usted lo mencionó, para Siemens, entre otras, para Bosch. Y BCF, por ejemplo, que es una gran eh, compañía química, ya han comenzado eh, ensayos. Con el tipo antiguo de licencias, por decirlo así. Y ahora han ganado un poco de experiencia para tener conducción automatizada dentro de la instalación, dentro de la planta. Y también hay posibilidad de otras aplicaciones diferentes. Y conjuntamente estamos, eh, y con licencias también, estamos tratando de averiguar cuál es la mejor solución para ellos, por ejemplo. 180 licencias se han eh, diligenciado y estamos queremos ser muy flexibles pero sobre todo tener muy buena comunicación con los solicitantes para poder brindar el apoyo y creo que este comienzo es muy importante muy importante tener flexibilidad en este y tener comunicación para poder identificar los problemas y apoyar eh, a los usuarios y su licenciamiento en ese sentido. Entonces quería preguntarle a Isa, que bueno, Iced entonces en Canadá, eh, nos contaste que está experimentando con ya asignación dinámica del espectro, nos contaste de TV White Spaces, de otros modos de compartir espectro, incluso satelital. ¿Cómo está funcionando en la práctica? Si puedes contarnos alguna este, empresa o algo de cómo, cómo se acerca y cómo están ustedes, cuál es la experiencia de asignación de esas frecuencias y de funcionamiento. Um, if I, I can recap that, bueno, you want me to... por ejemplo, un, un caso, un caso, ¿hice una compañía? Sí. Com, ¿Cómo las compañías se están aproximando de ustedes? ¿Cuál es el proceso de asignación realmente? Bueno, realmente tenemos lo que llamamos... Proveedores, servicios que son operadores muy pequeños que no tienen eh, o que no son parte de la subasta. Realmente están buscando una forma de estar en capacidad de desplegar sus redes locales sin tener eh, o si competir con los grandes jugadores. También... Tenemos una eh, fábricas y, y en granjas, eh, digamos, eh, y esos son eh, localizadas en áreas remotas, rurales, muy alejadas, donde, digamos, no es atractivo para los grandes jugadores o operadores entrar en inversiones para llegar hasta ellos. Eh, entonces, están... Deseosos de construir entre un grupo de estos eh, granjas o haciendas una hacienda, una perdón, red y tener eh, un acceso a banda hacha. Eh, algunos, eh, pues por supuesto, exigen eh, confidencialidad y seguridad. Eh, y es una infraestructura crítica si se quiere. Pero al final de cuentas quieren tener el propio control sobre las redes. Son como dos casos de uso muy generales que tenemos en Canadá. No sé si contesté su pregunta. Sí, sí, perfecto reguladores están diseñando distintos mecanismos que se ajustan a la demanda para la asignación de espectro. Teníamos ahí, como Isa mencionó, este, proveedores muy pequeños, WIFs, Wireless Internet Service Providers, ¿no? que no pueden participar de una subasta, entonces tienen otro, otras necesidades y otros mecanismos para adquirir el espectro. También se están acomodando a esas nuevas necesidades de espectro de emisión crítica, que requiere sí poder manejarlo y controlarlo completamente. Entonces, bueno, eh, los reguladores empiezan a tener, y como le decía recién a, a Agostinho, y bueno a Miguel Felipe imagino que ya está viviendo eso, eh, es una, una nueva realidad este, para diseñar todo tipo de mecanismos de asignación. Y Cristina, eh, conozco me entonces también, innovando con estos mecanismos también de acceso compartido, que tienen vigente desde 2019, ¿cómo está funcionando en la práctica? ¿Hay demanda? Thank you, Sebastian. Yes, I was on mute. Gracias, Sebastian. Sí. sí, hay demanda, como lo dije anteriormente. Eh, sin embargo, pues hay algunas situaciones, de pronto ejemplos, eh, casos de uso que, de los que estábamos hablando del comienzo, por, también de proveedores de servicio. Hemos actualizado, actualizado, acceso para muchas compañías. Verizon, Verizon de los Estados Unidos, por ejemplo, para entregar servicios a una red privada. Fénix por Entonces, hay varios que En este momento están eh, eh, dando, suministrando servicios, pero quieren soluciones para las redes privadas específicamente eh, para de pronto tener un mayor control. Eh, esto eh, en cierto momento puede ser importante. Ejemplos en la industria de manufactura, por ejemplo, uh, de, en el norte de Inglaterra que está utilizando el espectro de 6 GHz para mejorar la línea de producción. Tendremos realmente un, eh, una entrega de redes eh, privadas para otros eh, fabricantes como Ford, pero pues esa es una planta muy, muy grande eh, al este de Londres para automatizar toda su línea de producción. Esa es una red privada eh, que, que, pero... Eh, esta generación de una red privada, para Ford. También ejemplos de uso de licencia para distribución, distribución de alimentos, por ejemplo. Y esta, yo la visité, es una solución realmente fascinante, todo controlado dentro de la banda de 6 chicas entonces en el Reino Unido queremos habilitar, queremos permitir todo esto, sin que entren en momentos, en instancias de interferencia con varios modelos según lo vaya exigiendo la demanda. Este, El modelo de una empresa alimentaria, de digamos de Vodafone, están todos probando, la verdad que lo que podemos decir es que se está abriendo la puerta a enormes innovaciones con el espectro. Eh, y eso es buenísimo. Y Agostinho, eh, tus slides no circulaban, pero tenías una slide que yo las tengo aquí, y estabas comentándonos de los computer-aided tools ¿no? que tienen ahí pensado implementar. Sabemos que esto es una propuesta que eh, tú con tu equipo técnico están considerando. Mi pregunta es, bueno ¿qué tiempos ves para que esto vaya a la Natel Board? Si va a haber una consulta pública... Eh, cuando ves que esto pueda estar eh, empezando a testearse o a implementarse de manera más este, gradual o masiva? No sé cómo será el caso de Brasil, qué es lo que están pensando. Gracias por la pregunta. Sí, el software ya está prácticamente. Uh, y, y pensamos que en diciembre, ahora. Ya vamos a tener la primera parte del software disponible eh, y vamos también a eh, tener la aprobación del de acto del el superintendente aprobando el uso de 37 hasta 38. Y eh, empezando el próximo año ya podemos tener las primeras eh, redes privadas utilizando esta banda. Eh, hoy ya podemos utilizar 2.3, eh, los 10 MHz de la parte de cima. Cualquier eh, empresa que quiera ya puede solicitar el uso hoy. Entonces cada banda eh, tiene eh, un timeline diferente, pero algunas como 2.3, 2.4 ya están disponibles. Muy bien, muchas gracias Francisco. Y bueno, estamos pasados de tiempo, me pidieron que haga prioridad entonces con los reguladores, pero le agradezco mucho a Lucas y a Francisco, la verdad que igual sus presentaciones se pudieron ver completas y tenemos una visión muy clara entonces de GSMA con una posición de industria, con un paper que este, luego en redes sociales seguramente Lucas nos va a compartir y bueno, Francisco también con la flexibilidad para ajustarse a todas las demandas. Así que les agradezco mucho a todos, la verdad que un panel eh, de altísimo nivel con este regulador de Alemania, de Canadá, del Reino Unido, de Brasil, bueno, un proveedor eh, inigualable de, de, digamos, de, de equipamiento, y la GMA, digamos la voz de la industria móvil. Así que gracias a todos y a todas, un saludo para toda América Latina y a la ANE. Seguimos entonces con la conferencia.